Bienvenidos a un nuevo video de Glitchpop. yo soy Checo y hoy les vamos a enseñar uno de los juegos que hemos estado jugando estas últimas semanas Aquí en Glitchpop nos gustan muchísimo los videojuegos como se pueden dar cuenta Pero en esta ocasión no les vamos a hablar de un videojuego En esta ocasión les vamos a hablar de Jenga de Mario Bros Con todo esto de la pandemia y de que estamos encerrados, los juegos de mesa son una muy buena opción Si después de jugar los videojuegos ya nos enfadamos un poquito porque claro tampoco es de estar jugando ahí todo el día los videojuegos entonces también tenemos que pasar un poquito de tiempo con la familia Que claro, lo podemos hacer con los videojuegos Pero por qué no hacerlo de otra forma, un poco ya digamos más clásica y con juegos clásicos Voy a mostrarles un poquito lo que tiene el contenido de, de este juego de mesa Es el clásico Jenga, pero como ya les dije, con un giro de Mario Bros Cuando les muestre el modo de juego van a ver que es el clásico Jenga Pero con el twist de Mario Bros En el que pueden colectar monedas, pueden colectar power-ups Y pueden hacer algunas cositas especiales de, los, de las cosas de, del juego de Mario Bros ya que les enseño un poco lo que está aquí dentro, les, les explico un poco cómo funciona este juego Y cómo pueden jugarlo con toda su familia, ¿va? Entonces vamos a ver qué es lo que trae dentro Primero que nada, vamos a quitarle esto Trae esta parte, que es este... es el, es el Bowser Es una de las partes principales de esta versión de Jenga de Mario Bros Luego les voy a explicar qué es Trae algunas moneditas aquí, que son esenciales para este juego Y trae todas las piezas de del Jenga vamos a sacarlas todas y traemos ah, más cosas entonces contamos con las con las moneditas para, para el juego nuestra figura de Bowser contamos con cuatro jugadores principales que son este Olonguito la princesa Luigi y Mario este juego de Jenga es para cuatro jugadores por la limitante que tenemos aquí de las, de las figuras. Y tenemos las piezas de Jenga. Estas piezas de Jenga son de plástico. No hay problema de que se vayan a romper o cualquier cosa. Pero lo que es importante es que tienen unas pequeñas figuritas. Tienen, bueno, tienen el clásico Jenga de un lado. Y del otro lado tiene la marca de Super Mario Bros. Tiene varias cosas. Incluso puede no traer nada. Ahorita les voy a explicar un poquito más qué significa todo eso. Ah, algo que se me, casi se me olvida. Es que... Tenemos estos pines que van dentro de la torre. Y aparte tenemos este este artilugio aquí que es necesario para cada vez que iniciamos nuestro turno. Vamos a armar la torre y ahorita les explico cómo funciona todo esto, ¿va? Entonces vamos a armarla. Ya casi tenemos lista nuestra torre. Y algo que hice mal aquí, pero hay que sacarlo de esto, pero ya está nuestra torre, vamos a alinearlo un poquito para que no quede tan chueca, imagínense que está perfectamente alineado, ¿va? y hasta el final va nuestro Bowser, vamos a separar todas las monedas, y vamos a tener nuestros jugadores aquí, vamos a jugar en este caso como si fueran dos personas, y todos empezamos desde el, segundo, desde el segundo piso, entonces hay que colocarlo en alguna parte de aquí, voy a poner a Luigi de este lado Si alcanzan a notar, cada uno de estos bloques tiene un orificio en el que vamos a, a ponerlos Y pues ya está, cada jugador inicia con 5 monedas Y tenemos estas en nuestro banco Y tenemos la ruleta esta que es con la que vamos a hacer los movimientos si se fijan, aquí tiene cada uno, es apilar dos bloques, apilar uno, no apilar nada, apilar un bloque y aparte tiene la cantidad de, de lugares que va a escalar nuestro personaje. La idea es llegar hasta el final y cada persona que vaya atravesando o que sea capaz de brincar a Bowser va a ir ganando más monedas y más puntos. Esa es una de las cosas de este juego. Algo muy importante, aunque seas la persona que tira la, la torre, muy probablemente puedes ganar si es que ya alcanzaste ya a recolectar muchas monedas al final del juego. Así que no te preocupes si la tiras al final, porque al final se cuentan todas las monedas que conseguimos al final del juego. Y eso puede que te haga ganar incluso cuando tú tiraste la, la torre. Así que vamos a empezar. Lo primero que hacen los personajes es girar la ruleta. En este caso va a empezar Luigi, así que hay que girar la ruleta. Y como pueden ver en este caso le tocó apila un bloque y escala dos La forma en que van los, el, el, las acciones de este juego va primero Primero sacas la cantidad de bloques que te dice En este caso dice que debes apilar uno Entonces tenemos que sacar uno Esto es como el todo clásico Jenga Algo muy importante no puedes sacar una pieza en la que esté un, un este enemigo O en el que estés tú acomodado Entonces sacamos una que esté vacía Sacamos la figura, cuando saquemos la, la pieza de un lado, de, de la parte que dice Super Mario, vamos a poder ver una figura, en este caso no tiene nada, entonces no hacemos nada con eso. Aplicamos la... bueno, apilamos la, la pieza y escalamos dos niveles. Nuestro Luigi está aquí, entonces subimos dos pisos, uno, dos, y sube. Recuerden, llega solo con una mano, no metan la segunda en este caso mi figura no tuvo nada no me gané ningún bonus entonces es el turno del siguiente jugador en este caso pueden ver no me tocó apilar bloques pero me da el, el item de las moneditas las monedas nos dan dos monedas entonces vamos del banquito y son dos monedas para Mario como él no puede apilar nada él no tiene ningún, ningún bonus en sus piezas entonces le toca al otro, al otro jugador y así es como vamos a ir jugando todo esto. Vamos a tirarnos más para que vean cómo procede. Apila dos bloques la, a Luigi. Entonces saca dos bloques. Vamos a sacar dos bloques primero. Y me da el de Pau. El de Pau, estos, estos eh, iconos que vienen aquí, estas imágenes. Nuestra cartita nos va a decir qué es lo que hace. Por ejemplo, le tocó Pau y Luigi tiene escala 1 y roba una moneda a cualquier jugador. Entonces acomodo mi mi figura, Luigi escala un lugar, tiene que escalar un solo nivel, entonces lo pongo aquí y le robo una moneda a algún jugador, solo está Mario, entonces le voy a robar una si recuerdan, decía apilar dos bloques, entonces tengo que sacar otro más y en esta ocasión me tocó un Goomba, que es lo que dice mi cartita cuando me sale un Goomba, dice devuelve una moneda, la donde la devuelvo, la devuelvo al banco y aparte me salió el icono de las monedas Entonces me dan dos monedas Hasta aquí termina el turno de Luigi Y sigue el de Mario Vamos a seguir más para acelerar las cosas Pero ya vieron más o menos cómo está esto Vamos a llegar hasta el punto en el que llegamos con Bowser Para que vean qué es lo que pasa ahí, ¿va? Ya llegamos a una de las partes importantes del juego de Jenga, de la versión de Mario Bros. Entonces, cuando estamos justo abajo de, de, de Bowser, tenemos que sacar una escala 3 o escala 4 para poder pasar a Bowser y poder continuar los siguientes niveles. Si sacamos escala 2, escala 1 o no escalar, nos, nos quedamos en esta parte hasta que salgamos, hasta que nos salga 3 o 4. Entonces, aquí es donde empiezan las, las lo, lo interesante, aparte de todo lo que ya jugamos. Porque el primer jugador que pase Bowser, que sea capaz de pasar a Bowser a los siguientes niveles, se lleva 5 estrellas, el segundo se lleva 4, el tercero se lleva 3 y el último jugador se lleva solo una estrella, entonces nos conviene escalar rápido mientras vamos sacando los ítems y, y sacando monedas para ser los primeros que lleguen a este punto, en este caso fue Mario y ya está Luigi también al mismo nivel, pero entonces vamos a ver quién es el que pasa primero, ahora es el turno de Mario, entonces vamos a ver. Apila un bloque, sigues, sigues haciendo tus, tus acciones pero no puedes pasar. Entonces apilo un bloque y no me salió nada. Sigue el turno de Luigi. Y a Luigi ya le salió la pila, el este, escalar 3, pero no apilar bloques. Entonces él escala 3, pero no escala 3, simplemente pasa al siguiente nivel de Bowser. Que es este de aquí. Y con eso él se lleva 5 monedas. Entonces ya va a la delantera. Seguimos el juego hasta ahora sí terminar todo esto. A Mario le tocó apilar 2, no pasa. Pero a, le, le tocó escalar 2, no pasa. Pero le toca apilar un bloque. Y le sale una estrella. Y con la estrella se lleva escala 3 y roba 1. Entonces con eso ya puede pasar. Y puede pasar a Bowser. Y se viene para acá. Y roba una moneda a alguien, entonces está Luigi aquí. En este punto ya no pueden ganar más monedas por pasar aquí, incluso aunque los regresen, porque, algo muy importante, que no les había comentado, si este. si alguno de sus personajes se encuentra aquí y yo deseo sacar alguna de las fichas estas. Si al momento de sacar la, la pieza tumbo uno de los personajes, ese personaje se va automáticamente hasta abajo. Entonces, esa es una de las opciones que tenemos para evitar que nuestros enemigos lleguen primero a donde estamos. Intentar sacar piezas para tumbarlos de esa posición. En este caso a mí no me conviene, porque si lo saco, me, me tumba a mí. Y ya no importa mucho, porque los dos estamos hasta arriba. Entonces, vamos a hacerlo. Si se fijan, sacando esta pieza... ¡Ah! Mario se quedó aquí. Solo tiré a Luigi. Entonces, si me conviene, lo dejo aquí. Pongo la figura aquí. Me salió un honguito en el que me da escalar tres. 1, 2, 3. Me pongo hasta acá. Y Luigi se regresa. Algo importante, aunque vuelva a pasar Bowser, a él ya no se le dan monedas porque él ya tuvo su, su oportunidad de ganar monedas en ese caso. Seguimos jugando. En este punto que ya se cayó, Luigi fue el desafortunado que lo tumbó. Entonces, al tumbarlo, no pierdes, simplemente regresas 10 monedas. Si fuiste afortunado de recolectar... Bueno, vamos a regresar las 10 monedas. Se quedó con 2. Si en este caso Luigi hubiera recolectado muchas monedas, a pesar de haber tumbado la, la, la torre, y si sus monedas se lo hubieran permitido, hubiera ganado incluso aún tumbando la torre. Entonces, lo importante en este juego no es llegar hasta arriba o sacar las figuras, sino recolectar muchas monedas y evitar que tus amigos o tus enemigos este, recolecten esa cantidad de monedas para que te ganen entonces básicamente es recolectar monedas como en todos los juegos de Mario Bros como pueden ver este juego a pesar de ser Jenga tiene el giro especial que es de Mario Bros y nos da una cosa extra para divertirnos entonces si a ustedes les gusta el juego Jenga con este tiene una opción más para divertirse en familia y jugar los fines de semana que vaya a su primo, ojo, con su sana distancia y aprovechar este tiempo que nos hace pasar la pandemia en nuestras casas y con nuestra familia yo soy Checo y espero verlos pronto con un nuevo video Va